No, mi hijo era una flor. Mi hijo no tiene comparación. La comunidad le decía a mi niño todo, todo. Ese niño lo protegían por todos los lados. Lo que pasa es que él, no sé, oigo decir como que ese, él no me, no me contaba nada. No trataba nada con nadie. Era muy raro, muy poca persona. Dije que, que los muchachos eran muchachos del epicopal, estudiaba allá. Y él se trataba a veces con ellos. Lo llamaban como para salir con una noviecita y ahí fue la traición. Pero se, eh, eh, ellos dicen al principio que era uno, pero uno solo no podía hacer nada de eso. Eso tenía que haber más de dos personas porque era un muchacho muy fuerte. Y él dijo el muchacho en declaración que estaba preso que él hizo mucha fuerza, que era un muchacho muy fuerte, que fue difícil. Pero esa para encubrir, quizá a alguien, no, no creo que piensa que hay otras manos. Sí, sí, sí, sí, eso? sí, hay, hay, hay, hay más de dos personas, pueden ser tres, quién sabe, pero. La, están investigándolo, todo va bien avanzado. Esperamos que en Dios, que sea Dios que pueda ayudar a esa persona que está encargada de eso, para que ellos puedan dar con los lo culpables y, y paguen por sus hecho Ese era un niño de 18 años, un niño limpio. Ese se levantaba de madrugada a, a para la mina en un, un camión de 10 metros, solo, muy valiente, era un niño querido por todo el mundo, trabajador. Eh, da pena que que fuera él una persona humilde sin malicia él no él se dejó llevar de ellos él confió en ellos y lo traicionan lo, lo apuñalean le dieron muchas puñaladas eh, fue con una con una cuota pluma muy corta por eso que no podía ser uno uno solo porque él podía defenderse con uno porque era una, una cota pluma muy corta la, la, la navaja según me dijo el médico pero nada, eh, esperando en Dios que sea Dios, que le dé sabiduría a esa persona que está encargado de ese caso. Porque en verdad, nunca, nunca pensé que a esta hora, en estos momentos, mi hijo podía estar muerto. Una flor querido por todo el mundo, eh, no hay palabras para definirlo. Un bebé, la comunidad decía a mi niño. Lo protegían, me jalaban personas y me decían, Hito, Dios bendiga a tu hijo. Y yo no le yo decía, sí, sí, yo lo sé. Es una bendición. Eso era una bendición de Dios. Siempre andaba conmigo, de ahí últimamente, porque unos vecinos lo tenían con él. Y paraba en mi casa y andaba los vecinos. Porque ellos se enamoraron de él. Ellos no lo querían tener lejos de ellos. Todo. Él, yo le tengo una confianza de todo, de todas las cosas, en la casa. Ellos, ese era su hijo uno de los muchachos que mayormente estaba con él, que está fuera del país el dueño de la jipeta donde lo mataron decía que no era hijo mío solo que era de él también él no haya como creerlo, no, no, no, no soporta la tristeza la, que hagan justicia porque caso así que los culpables aparezcan en realidad los que sean culpables y paguen por el hecho para que esto no se siga repitiendo, para que la juventud sea protegida y que la justicia no se venda que muchas veces se vende por dinero, el dinero no sirve el dinero es una basura, lo que importa es la vida, el dinero yo he ganado dinero toda la vida y el dinero para mí nunca ha importado lo que importa es respeto, respetar la, la vida de los demás, respetar cuidarlo, cuidarlo, además usted ve una persona que necesita de usted, usted le da la mano sin portar dinero el dinero no sirve, eso no tiene valor, porque eso es como, como la hoja que el viento se la lleva hoy lo tiene usted mañana lo tiene otro, pero no, eso no, no llena, no cubre con las cosas que tiene que cubrir, es cuanto gracias y eh, bendiciones a todos y gracias a todas las personas que nos han acompañado en este momento tan difícil eh, en verdad, yo tengo muchos amigos míos que están aportando en eso. Le agradezco eh, y van a seguir luchando conmigo. Gracias, Juan.